Hola, estamos en la segunda parte del video, ahora vamos a configurar el Marlin para ajustar la calibración automática. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Marlin, pero lo vamos a copiar y vamos a, vamos a pegarlo para tener una copia de respaldo, por si acaso. Entonces este es el que vamos a modificar. Marlin automático. Ustedes ejecutan su Marlin y tenemos que ir a ciertos códigos que vamos a necesitar modificar. Ya nos vamos a la, a la pestaña configuración.h y buscamos, buscamos, buscamos, buscamos hasta aquí, hasta los me Mechanical Settings. Y tenemos que ir acá a los Endstop y deshabilitar este. Deshabilitamos el endstop mecánico para el eje Z cuando hace el toque mínimo Entonces deshabilitamos ese Y después dejamos todo como está Y nos vamos a, al auto leveling Aquí, en bed auto leveling Esta línea la descomentamos Y quedó activado, así de simple Pero hay que ajustarlo ahora Entonces Dejamos esto como está y nos dice que hay, hay tres métodos. Digo, hay dos métodos, por grilla y por tres puntos. Hace un triángulo en la cama y ajusta al nivel de la cama. Y el otro que vamos a ocupar es por grilla, puesto que monitorea en cierta cantidad de puntos y saca una superficie de la, de la cama. Entonces, primero, tenemos que decirle en qué intervalo quiero que pruebe. ¿Por qué? porque a veces el sensor quedó a un costado del, del extrusor entonces está más afuera del rango de la cama entonces le vamos a decir que el rectángulo en el que quiero que pruebe es a 15 milímetros desde el borde izquierdo esas eh, a 170 del hacia el borde derecho 180 hacia atrás y 20 del eh, de la parte frontal hacia atrás entonces nos genera un rectángulo cuando modificamos los bordes donde va a calibrar le decimos desde qué límite se puede mover el extrusor y básicamente el sensor entonces el sensor con la máquina se van a mover desde máximo hasta acá hasta, hasta este nivel entonces uno los configura desde acá desde aquí yo le di que habían 20 o 30 milímetros y desde acá hasta acá le di que habían 180 lo mismo con el otro, tanto que esto creo que eran 20 o 30 y desde aquí hasta acá que habían 100 va, hasta este hasta ahí habían 170. Entonces la máquina se va a mover solamente por este rectángulo. Ya, ¿qué pasa si esto está en cero? Si estuviese en cero, va a probar muy a la orilla El sensor se va a acercar mucho a la orilla Y cuando se acaba la cama El monitoreo de, de la inducción No es no es tan bueno como debiese ser Entonces vamos a generar generar esto, Estos números Yo los tengo ajustado para mi Para mi impresora Ustedes lo pueden ajustar para lo, Pueden cambiarlo a 30 A 40 y pueden ir probando pero yo lo dejo en 15 En 15 con estos valores que están ahí Me anda bastante bien la grilla, en este caso, si colocamos 2, significa que va a ser 2 puntos por cada lado. Entonces, a la multiplicación nos da que quedan 4 puntos en la cama para monitorear. Si ustedes lo aumentan a 3, van a quedar a 3 por lado, serían 9 puntos que va a monitorear. 4 serían 16 puntos y así. Cuando decimos que la máquina tiene 2 puntos, se refiere a que tiene 2 puntos por lado. Entonces aquí tiene 1, 2 y acá tiene 1, y dos, entonces la máquina en la grilla va a hacer cuatro pu puntos para censar Asimismo, si ustedes le dicen que haga tres puntos de sensor, y va a censar uno ahí, uno acá y uno acá uno ahí, uno ahí y ahí, y ahí todos va a tener uno, dos, tres, uno, dos y tres puntos para censar y como son tres por tres va a ser nueve puntos de monitoreo y va a generar la superficie por la cual se tiene que mover Asimismo, si fuesen de cuatro, puntos, sería uno ahí, uno aquí, uno aquí, uno acá, uno ahí, uno por ahí, uno por acá y uno por acá. Y ahí haría los 16 puntos que tiene para censar. Bueno, yo qué, pero ahí estamos. Entonces, mientras mayor cantidad de puntos, más fina va a ser la malla y más exacto va a ser la superficie. Con con 2, o sea con 4 puntos anda muy bien, con 9, que sería 3x3, tres tres, también andaba relativamente bien y ya si ustedes quieren ser exagerados con los 4x4. En este caso yo lo voy a dejar. Naturalmente estaba con 2, con, eh, con dos puntos de prueba. Vamos a dejar. Voy a dejar un video que muestre eso. Pero yo lo voy a dejar con tres puntos de prueba porque me gusta así. Esto, esto es, si es que ustedes no lo activan, déjenlo tal como está. Y acá, esto es importante. Este es el, es el offset. Nos encontramos que tenemos el nozzle en el centro, digámoslo así, y el sensor está más adelante. Ustedes tienen que medir a qué distancia quedó el sensor que colocaron, si lo colocaron adelante, un costado, al lado, al otro, atrás. Y pueden ajustar eh, los valores y decirle a la... ...a la máquina qué tan fuera de rango o qué tan lejano al extrusor está. Entonces, en mi caso está a menos 25 porque está hacia adelante. Entonces los cuenta, lo cuenta en el mismo eje que ustedes tienen para su cama. O sea, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, como yo lo tengo hacia adelante, lo tengo en menos 25... Lo tengo hacia mi izquierda, o sea, está a menos 25 en i. Y aquí en z, este es un parámetro importante que vamos a estar modificando, lo voy a dejar en menos 10 por ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que está hacia arriba, pero no sabemos cuánto. Dado que lo ajustamos manual y tiene que ser bastante preciso, lo vamos a dejar con un valor aleatorio mirado desde arriba el extrusor aquí tenemos la boquilla del nozzle y acá está el, el sensor entonces nosotros le tenemos que decir a la máquina a cuánta separación está ¿de qué? del borde del nozzle yo lo hago con referencia al centro pero si ustedes quieren lo pueden hacer con referencia al máximo yo lo hago al centro del sensor entonces desde aquí desde el centro hasta el centro de esto hay 25 25 milímetros de separación y desde acá hasta aquí hay otros 25 milímetros de separación que fue los que coloqué. ustedes pueden diseñar su pieza para que sea de cualquier manera me refiero a ustedes el sensor lo pueden colocar Aquí que vaya alineado, acá, acá, acá. Si ustedes diseñan su pieza, la pueden colocar donde quieran el sensor. Que se levante Z. Ray Z. Antes del homing. Le vamos, en este caso, por ejemplo, yo le yo le saqué la, las pinzas que atrapaban el vidrio. Pero si ustedes se las dejaron, ustedes le pueden colocar que se levante aún más. Que se levante 10 milímetros, que se levante 15. Yo lo voy a dejar con 10. Que se levante entre un punto y el otro, o antes de hacer el primer punto y, ent y entre los puntos, entre los puntos de monitoreo, entonces yo lo voy a dejar también en 10. Y eso sería todo en esta parte, sí, todo lo demás lo dejan exactamente como está, ahí van a tener, recuerden este es el punto que vamos a tener que ir cambiando, voy a dejar acá anotado, este hay que cambiar, fijar. Ahora nos vamos a configuración.h y tienen que irse a la parte de Mechanical Setting, acá en configuración avanzada, y tienen que descomentar esta línea. Le estamos diciendo que solamente use los endstop o haga, o haga el homing, digo, use los endstop para hacer el homing, eso le estamos diciendo a la máquina con esa línea, entonces guardamos y ahora vamos a proceder a subirla. Ya. He conectado la impresora. Vamos a buscarla. Puerto Com 15, estamos bien. El procesador, la placa, Arduino Mega, estamos perfectos. Y ahora estamos listos para cargarla. Vamos a esperar a que se suba. Ya. Tenemos la máquina, tenemos la impresora subida. Y ahora hay que hacer pruebas. Vamos a ir al repetir. Conectamos la máquina. Yo la tenía configurada. Recuerden, tengo un video de cómo configurar la máquina. Eh, control manual. Y vamos a dar un home. No, no sí, ahora ya sé por qué no Ahora ya sé por qué no responde. Hay que cambiar el com. Com 15, ahí sí. Y ahora sí. Conectamos y conectamos. y vemos que, ¿conecto no conecto? sí, ahí está cuando detecta la temperatura, significa que ya conectó vamos a proceder al home ahí está haciendo home y ahora el home lo hace en, en el medio ¿se acuerdan que antes, antes el home lo hacía a un costado? ahora lo va a hacer en el medio y en teoría se debería detener Se detuvo si sí, se detuvo ya nuevamente hacemos el home y ahora vamos a modificar la altura ya ahora vamos a primero con el no le limpio porque en mi caso está sucio tienen que limpiar la boquilla el extrusor porque si no les va a causar problemas para la, para la calibración ya ahora sí Limpié el nozzle y fui a buscar un hoja de papel para calibrar el, la altura. Entonces hacemos home nuevamente y esperamos hasta que se detenga. Ahora, acercamos la hoja de papel, colocamos abajo, tengo un video sobre tengo un video sobre cómo ajustar la, la distancia entre, entre el nozzle y la base con una hoja de papel, creo que era con, en el video de la calibración manual. Y ahora, ¿se acuerdan que les colocamos unos valores a esto que eran estos de aquí? Entonces vamos a, a ajustar el comando primero ya sabemos que el, endstop, digo, sí, que el sensor funciona pero si quieren comprobarlo tienen que ir a tienen que colocar M119 y le va a entregar el estado de los sensores y si ustedes acercan la base en este caso no sé si se aprecia la cámara pero el sensor está disparado y tiene que decir exactamente lo mismo van aquí M119, y el Z mínimo aparece, el Z mínimo aparece pulsado, ya. Vamos a ajustar los números. Hay otro código que es el M114, ustedes lo presionan, y le va a mostrar aquí estos valores. Está en el medio, como la, la base yo le tengo que... De, 20, de 200 por 200. Se ajusta al medio. Pero se corre 25 por los valores que le dimos. Y se corrió 10. ¿Sí? Entonces nosotros lo tenemos que bajar. En este caso está se acercó bastante. Tenemos que bajarlo ahora despacito. Por aquí ya estaría tocando. Aquí ya está tocando mucho. bajarlo otro poquito más por ahí por ahí yo lo dejaría entonces qué pasa abrimos la calculadora y colocamos el valor que tenemos el 8,67 8,67 menos los 10 que habíamos colocado antes y me queda menos 1,33. Entonces aquí colocamos menos 1,33. Aquí hay que usar punto, por si acaso. Menos 1,33. Ahí está. Estamos listos. Y lo guardamos y lo cargamos. hay que desconectar el repetirse es que uno quiere cargar entonces nuevamente voy a, voy a pausar el vídeo hasta que esté cargado y la máquina cree que está a 10 milímetros de separación de la base pero como nosotros no sabíamos entonces fuimos bajando bajando hasta que topó lo que hicimos con el papel y ahí obtuvimos la altura la diferencia real que era la que tenía, en este caso son 1,3, que era lo que, había que, lo que había que bajar. Se coloca en negativo, puesto que eh, esto mide donde abajo el Entonces se coloca en negativo porque está más arriba del nozzle de la boquilla del nozzle. Ya, una vez que está subido con los valores nuevos, vamos aquí, nos vamos a conectar. Y vamos a hacer para que se conecte, y vamos a hacer el jam, eso muy bien, ya ahora. Colocamos el mismo código, M14, y me muestra el nuevo, la nueva altura. A esa altura es la separación entre el nozzle y, el, y la cama. Esa es la corrección de altura que va a hacer a la hora de imprimir. En el tercer video les mostraré cómo modificar el G-code, cosa que ejecute la orden de calibración automática antes de imprimir. Y eh, vamos a modificar el Slicer para que genere unas una capas de RAF y unos ajustes necesarios, cosa que la calibración automática funcione perfecto. Muchas gracias por ver este video, recuerda darle like, recuerda suscribirte, no active la campana puesto que no subimos videos regularmente y muchas gracias por vernos, eso sería todo. Cualquier eh, crítica, sugerencia o comentario déjenlo en los comentarios, en la casilla de comentarios más abajo. Eh, ¿qué, se, ¿Qué más se me queda en el tintero? Mm, lo responderemos. Lo responderemos relativamente... Lo responderemos en uno o dos días sus comentarios. Eh, cualquier duda o si quieren video sobre el tema o cosas en interés lo dejan también anotado o lo pueden enviar. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de Crean 13.